Se ha calculado que podemos almacenar hasta 2.5 petabytes, o lo que equivale a mirar televisión por 300 años ininterrumpidamente. Más que memoria, les da la bienvenida a un nuevo capítulo lleno de información. Me da mucho gusto saber que nos escucharán una vez más. Hoy vamos a compartir los mitos más conocidos, los no tan conocidos y las realidades del órgano más enigmático del cuerpo humano, el cerebro. Mito número 1. Solamente usamos el 10% del cerebro. Esa noticia se hizo más viral después del estreno de una película en el 2014, donde describían las tareas que una persona podría hacer si usara su cerebro por completo. La realidad es que diversos neurólogos han estudiado esta posibilidad y encontraron que prácticamente usamos el 100% de una manera consciente o inconsciente, ya que cada parte del cerebro tiene una tarea en específico y si solamente se usara este pequeño porcentaje será imposible realizar diferentes tareas al mismo tiempo o tareas muy complejas. Mito número 2. Las neuronas no se regeneran. La realidad es que hoy conocemos la neurogénesis, es decir, producción de neuronas nuevas en el sistema nervioso, aunque se ha encontrado que sucede más en el hipocampo, bulbo olfatorio y epitelio olfativo. Mito número 13. El alcohol mata neuronas. Esa afirmación se basa en el cambio del comportamiento que tienen algunos alcohólicos, pero la realidad es que las neuronas no mueren, lo que sí pasa con el alcohol es que cambia las conexiones que éstas forman, lo que lleva a que el comportamiento de esas personas sea diferente. Mito número 4. El amor está en el corazón. Esta idea bastante romántica se puede argumentar como cierta, ya que cuando estamos enamorados y vemos a esa persona especial, el corazón se acelera. Pero la realidad es que esos cambios en el corazón, en la respiración o sudoración se generan desde el cerebro. Y esto pasa cuando libera ciertas sustancias que son responsables de estos cambios. A su vez, esta liberación está basada en la estimulación de regiones cerebrales que poseemos desde nuestros más antiguos ancestros. Mito número 5. La memoria del cerebro se puede llenar tal y como si fuéramos una computadora. Quizá este mito pueda parecer realidad, ya que no nos es posible conectarnos un cerebro de respaldo para tener más almacenamiento. La realidad es que no podemos decir exactamente qué capacidad podemos tener, ya que algunos pensamientos se pueden guardar muy detalladamente y otros no, así como si elimináramos un archivo de nuestra computadora. A pesar de eso, se han hecho estimaciones y se ha calculado que podemos almacenar hasta 2.5 petabytes, o lo que equivale a mirar televisión por 300 años ininterrumpidamente. Mito número 6. El cerebro no hace nada cuando dormimos. La idea podría parecer cierta, ya que si lo vemos de cierta forma, estando dormidos no hacemos nada más que respirar. Pero la realidad es que en ese periodo de descanso, nuestro cerebro aprovecha para hacer varias tareas. Por ejemplo, mejora la memoria y almacena lo que cree necesario, elimina moléculas que lo pueden dañar, crea los sueños. Así que no dormir puede afectarnos y literalmente echarnos a perder una larga jornada de estudio. Mito número 7. Tener un cerebro grande es cosa de genios. ¿Quién no ha pensado en eso? La realidad es que en promedio todos tenemos un volumen cerebral muy parecido. Pero la inteligencia no depende de la cantidad de neuronas, sino de la cantidad de conexiones que podamos formar, y a esto se le llama plasticidad neuronal, que sí va directamente relacionado con la inteligencia. Pero hablaremos un poco más detallado en el siguiente capítulo. Espero que hayan quedado muy sorprendidos como yo al conocer las realidades a estos mitos que por años creímos como ciertos. Gracias por escucharnos.